El final no lo quiero ni pensar. Solo sé y muy bien que no te quiero perder que no te quiero. See you. Stop. Yeah.